Ay, ¡Hola gente! Menudo pedazo de vuelta renovadora que me he dado por estos campos valencianos de Kaki Persimon Bouquet. Me encanta esta fruta de otoño porque puedo llevarla conmigo fácilmente a cualquier sitio y además comérmela como una manzana. Mm. Una de mis vocaciones siempre ha sido el deporte. Desde pequeño compito a voleibol, hago running, buceo, monto a caballo e incluso soy diplomado en educación física. Y por eso doy fe de que esta fruta es ideal para deportistas, estés donde estés y sea cual sea el deporte que practicas. Esto se debe a su alto contenido en agua, hidratos de carbono y fibra. También tiene potasio que es fundamental para la contracción y recuperación muscular. Toma nota, date una grata sorpresa con Kaki persimón Bouquet y da... Raciones de vida para el campo.